En medios digitales y también canales locales de acá en nuestra ciudad. Sí. El día de hoy los hemos citado porque estamos dando a conocer en esta rueda de prensa nuestro quinto aniversario de IJAER, un año más celebrando junto a la ciudadanía. Y bien, vamos a empezar eh, obviamente contándoles todos los acontecimientos que se van a realizar este fin de semana. Acá está el gerente propietario, el señor Miguel Macías, que les va a dar a conocer todos los detalles que se van a realizar en este aniversario. Bueno, buenos días a todos. Quiero todo agradecerles por la asistencia. Eh, también agradecer a Dios por un nuevo año nuevo. hace somos cinco años en la ciudad. Eh, sí, por este quinto año que estamos eh, ya como marca trabajando aquí en nuestra ciudad eh, vamos a hacer un mega evento. O ser una de las mejores fiestas que ha vivido nuestra, nuestra marca. Eh, siempre nuestras fiestas han sido muy sonadas. Este año va a ser la mejor por nuestro quinto año. Tenemos a Fausto Miño como cantante principal, tenemos a Omar Galindo, eh, también vamos a acompañar con algo de guaginato, con Gabeto Tapia, en nuestra de revelación, ¿verdad? ¿Ah? Ella es una de las ganadoras de eh, tiene muy buena voz, me llamó mucho la atención y pues, hablamos con sus representantes y la, después de las largas negociaciones tuvimos que con ella, que es nuestra llamada Sol una buena artista acá en medio de nuestra ciudad también dándole la apertura a lo nuevo a lo nuevo, a lo fresco porque siempre hay que innovar en todas las formas entonces en este quinto año nuestra fiesta va a ser una de las mejores que tiene la ciudad, va a tener la ciudad, que siempre ha tenido la ciudad una de las mejores fiestas y también este eh, dándole como digo apertura a los nuevos artistas, los nuevos talentos que tiene acá en la este, estamos ya en la preventa que es 15 dólares la pareja y el día del evento costará 20 horas ya prácticamente hemos llenado algunas buenas expectativas, estamos sonando va a ser una de las mejores fiestas este, este, contaremos con seguridad privada este, también estará miembros de la policía nacional para guardo de la seguridad local y nuestra logística de este año es muy muy muy excelente se podría decir, porque ya hemos venido corrigiendo ciertos errores que han pasado ¿no? En el tema de seguridad, le voy a pasar al encargado acá, al supervisor de, de en Seguridad, que ellos son los encargados del de tema de seguridad este año, y va a ser uno de los mejores, bueno, de o sea, las mejores fiestas, no se la pueden perder, las mejores fiestas. Le damos paso al Fuergen, para que nos permite. Muy bien, Miguel, muchas gracias por la confianza. Eh, ya hemos venido a trabajar contigo anteriormente, no sé si hemos eh, no hemos tenido alguna novedad o alguna en este caso igual bueno, vamos a estar trabajando conjuntamente con los dos señores policías, para a realizar un estudio de, de seguridad muy minuciosos para que no tengan ningún tipo de, de novedades y se sientan seguros que todas las personas que vayan a ir al evento. Y vamos a estar después de eso que te he vamos a estar recordando todo para que estén tranquilos y se puedan divertir. Gracias. Así como lo comentaba el estimado de seguridad hemos contado con ellos, en el tema de seguridad con nuestra logística siempre ha sido la mejor cada fiesta, gracias a Dios, no hemos tenido ningún inconveniente, este año no va a ser la excepción porque estamos reforzando el doble de la seguridad ¿sí? por el tema de seguridad para toda nuestra familia y aves, como digo a todas nuestras clientelas y las personas que nos conocen vamos a estar, con la bendición de Dios, vamos a estar súper seguros, seguros vamos a acaparar tanto los vehículos adentro, afuera, las instalaciones van a más de... bueno a la cantidad de guardias, porque eso es algo que se maneja internamente por seguridad. Misma. Entonces, también quisiera darle paso al este, ¿Y? Para que nos mencione. El, muchis, muchísimas gracias a los oficiales, porque también sin ustedes no se podría hacer esto. Gracias por, por darnos la, la, la confianza y la apertura cada vez que visitamos a molestarles con los demás oficios. Sí. va a el evento. Perfecto. El evento va a ser en la calle. En la calle A y costa, costa Rica, atrás de la iglesia de los mormones aquí en San Camilo, por el, el, el, el, el parque lineal, justo por el malecón. Unas cuadras antes de donde fue el año pasado. No es súper seguro, es un lugar amplio donde podemos tener capacidad y estar todos tranquilos. personas tenemos una coordinación de unas 300, pero para seguridad y tema de internamente de todos nosotros, nosotros solo vamos a aceptar 20 personas. Por seguridad y poder manejar todo el sistema. Adentro, dentro, tanto adentro y afuera del local. Pero la capacidad del local es para 300 personas. ¿Eso falta con el plan de contingencia para Sí, ya tenemos todo, todo listo para el evento, plan de contingencia, todo, todo lo que nos queda en la ley para tener todo listo Así es, antes de seguir con otras preguntitas, también queremos agradecer a cada uno de los oficiantes que han hecho posible para que este quinto aniversario se eh, dé este fin de semana. Así es, muy buenas noches con todos los medios de comunicación que están aquí presentes. A continuación voy a pasar a nombrarle a los oficiantes que hacen parte de este quinto aniversario, comenzando por Tienda Garaje, Jean-Pierre Dance, Perin Seguridad, también tenemos a Silvana Olvera, Estudio de Belleza, tenemos las, eh, La Patrona, tenemos a Cuarela, tenemos a Pamela Anda, tenemos también el consultorio médico Erwin Segovia, tenemos al doctor Oscar Saliba y el ingeniero el ingeniero Mauricio Sandamirano También tenemos la empresa de seguridad Escoma. Así es, y también tenemos varios oficiales que ya se están agradeciendo a través de nuestras redes sociales, a través de la página de Jagger, en Facebook, en Instagram. Así que los invitamos a todos ustedes a que no se pierdan este gran aniversario que va a realizarse este fin de semana a partir de las 8 de la noche creo que van a estar abiertas las puertas para que toda la ciudadanía venga y disfrute de esos grandes artistas obviamente de acá de nuestro país y también tenemos artistas locales eh, De paso vamos a la participación de nuestra cantante estrella eh, nuestra amiga Sol que nos va a dedicar con su voz también qué es lo que va a hacer ese día, el día del evento, ¿ya? Gracias a todos los amigos de Al Día, esta ha sido la información que hemos podido llevarles, recordar que el evento es este sábado también, se va a realizar acá en el Cantón Quevedo, donde va a estar presente el artista Fausto Miño. La verdad es que los sentimientos son las organizaciones, entonces espero que ese día, las opción que yo voy a debetarles, sean han llegado y que no se han hecho su nombre completo, mi nombre completo es Uniequilogacheres ¿Tu nombre es ti? Soy Tengo 14 años actualmente y eh, me apasiona la música a muy y espero que también me guste Claro Hay una canción que, que, que se llama Dulce del Pecado y le voy a comentar una parte para no serlo eh... Y el corazón es que no puede parar de amar por ese pecado que me lleva al infierno y a la dicha. sería Bueno, de parte de mía, me queda invitar a toda nuestra ciudadanía, a nuestra clientela. Va a ser un buen evento. Porque decir eh, que siempre nos hemos caracterizado por tener artistas del medio, artistas buenos. Va a ser un buen evento, vamos a hacer algo... algo Podríamos ir diferente porque nuestra instalación se está prestando para ser un tipo de discoteca gigante. Vamos a tener luces por todos los lados, cámaras de humo. Va a, va a ser una cosa... De, que no te lo cuenten, Tienes, tienen que venir, tienen que venir. Recuerdo que la ubicación donde va a ser ¿no? el, el aniversario por pues, su quinto año de llave es en Calle y Costa Rica, atrás de la iglesia de los mormones, aquí de San Camino. Este... el parque El día del evento... Va a estar de primera. Entonces, los invitamos, invitamos a toda la ciudadanía que asista. Va a ser un evento familiar, va a ser una cosa, se puede decir, de loco. ¿eh? No te pueden hacer las reservaciones? Las que si estamos aquí en nuestro, este, en Yague. Eh, tú puedes escribir en nuestras páginas en Llave, de, de, de local y en nuestras instalaciones. Puedes venir para hacer reservaciones. ¿El costo de las El valor de la entrada por preventa estamos dándolo a 15 dólares la pareja. Eh, por pre -venta. el día del evento sería 20 dólares la parte. Son precios accesibles, precios, precios que cualquiera los puede costar. Sí, aquí en las nuestras instalaciones, en Yang, en, Yang, en la calle Camilo Arevalo de Argentina, cruzando el puente nuevo. Este, los artistas estamos con, como le digo, nuestros artistas van a ser Fausto Miño, eh, Omar Galindo, eh, Gabeto Tapia y nuestra nuestra artista estrella, estrella, estrella Sol. Ya escucharon una parte de lo que va a hacer ese día va a ser algo de locos algo diferente algo de locos y como se dice en este negocio la vamos a partir con la decisión de Dios vamos a partir con la decisión